Horóscopo de Virgo para hoy, 21 de marzo de 2018. Si existe algo que deseas que los demás aprecien en ti es tu sinceridad. Pero para ello, necesitas ser muy consciente de muchas cosas, y sobre todo, de tu confianza personal. La energía astral del día de hoy te hará preguntarte algunas cuestiones. ¿Qué has hecho por ti últimamente? ¿Has tenido real sinceridad contigo mismo o misma?